Cada año sacamos un diseño. Este año hemos sacado un diseño que colaboramos con la artista Malika. El diseño es la cara de una mujer que representa el tema de la libertad, el tema de la migración, los derechos humanos, porque podemos ver los pájaros que representan la libertad. Las mujeres son las que sufren más bueno, muchísimas veces que cuando hablamos de fronteras eh, no mencionamos eh, las mujeres y hay muchas mujeres eh, eh, que sufren muchísimo en, en el viaje, en, en, en las fronteras. Eh. Animamos a, a todos eh, que hacen sus su, su regalos de Navidad con con este... Eh, Nuevo diseño muy chulo y habrá también otras cosas uh, más de sorpresa uh, en las Navidades.